Desde que tengo memoria, que me gustan los vampiros Todas las historias, incluso esas que están todos pensando Todas Hay algo en, en ese monstruo que me atraía y, y, y leí un montón sobre eso Se imaginarán mi sorpresa cuando me enteré que existen Y los empecé a buscar Fue peligroso, me asusté muchas veces Pero finalmente me hice amigo de uno Y... Mi objetivo siempre fue que me transforme Entonces He trabajado durante todo el día como cocinero y a la noche iba y lo ayudaba en sus cosas. En un punto me, me empezó a ofrecer esto de transformarme y yo ya estaba sí sí voy a tener un castillo transformarme en murciélagos dominar a la gente y todo marchaba bien todo iba excelente mi plan era correcto hasta que me transformó y era todo un poco más complejo de lo que yo pensaba. Resulta que hay clanes, hay una estructura social... Y el vampiro que me transformó no era ni la mitad de poderoso de lo que yo esperaba. Así que ahora trabajo todo el día como cocinero y de noche como Sangre Débil también. Porque lo único que puedo hacer es revolver mi olla con mi atimia y nada más. León, me ido en la mesa 1. Algunos condenados caminan entre el día y la noche. Los Crepusculares son un linaje de vampiros desterrado por sus primos porque no poseen los rasgos característicos de un vampiro hecho y derecho. Se puede decir que lo más representativo de los Sangre Débil es que tienen una generación muy alta y esto los aleja mucho de Kain. Por ende, sus poderes son limitados, pero no por eso menos peligrosos. Entre otros rasgos que los representan, reciben daño como mortales, pero se curan como vampiros. También resisten más la luz del sol y les cuesta más perder el control y entregarse a la bestia. Hoy vamos a crear a Laura, una empleada desesperada por proveer a su familia. Un pariente que estaba actuando de manera extraña se le acercó con una propuesta completa. Voy a mi ahora, y el antes de la decisión tiene que ser tu así que la decisión. Al parecer lo transformaron en vampiro y ganó poderes mentales. Como veía que ella apenas podía con todo lo que tenía que hacer, le ofreció transformarla. Luego de despertarse, los dos se dieron cuenta que ella era un vampiro diferente, una sangre débil. Y ahora los dos tienen un secreto que guardar. Otra cosa interesante de los mercurianos es que tienen una lista de méritos y defectos exclusiva para ellos. Para Laura vamos a elegir alquimista de sangre débil para empezar con poderes y bebedor diurno para poder asistir a algunas reuniones familiares. En cuanto a los defectos vamos a ir con dientes de leche, ella no desarrolló colmillos así que para alimentarse tiene que cortar a su víctima. Y además tiene temperamento bestial, haciendo que su bestia sea tan fuerte como la de los vampiros con planos. Sus tres hijos son sus piedras de toque, ellos la mantienen en el lado humano. Dedicó su vida entera para nutrirlos y cuidarlos y lo va a seguir haciendo durante su no vida como sangre débil. Vamos con las disciplinas. Debido a que los sangre débil son relativamente nuevos en el mundo, no tienen tipo de depredador, porque no tuvieron tiempo de desarrollarlo. Y en cuanto a disciplinas, tampoco tienen una disciplina intrínseca. Pero, si se alimentan de un vampiro ganan uno o más puntos y poderes relacionados con el vampiro que se alimentaron. Pero Laura es diferente. Gracias a su mérito de alquimista, ella empieza con un punto en Alquimia de Sangre Débil. Esta es una disciplina bastante interesante y muy libre a la interpretación de cómo se lleva a cabo, porque vas a necesitar fórmulas, ingredientes raros, mezclarlos, cocinarlos y luego probar si andan bien. Claramente es todo un proceso, y este requiere un método. Al ganar un punto, conseguimos el primero. Para Laura elegimos Fixato, que es hacer alquimia a la antigua en un horno revolviendo a ver qué sale. Se pueden adquirir nuevos métodos, y estos se van a notar como disciplinas separadas, ya que no todas las fórmulas funcionan para todos los métodos. Laura va a empezar con la fórmula alcance lejano, que le va a permitir crear un brebaje extraño, que le va a dar el poder de manipular objetos a la distancia, incluso la capacidad de mover personas. Esta disciplina es vasta e interesante, y los poderes y fórmulas se pueden crear más o menos a discreción del DM y del jugador También se pueden conseguir recetas por internet o en libros viejos En cuanto a la prohibición, no existe tal cosa realmente para el Sangre Débil Va a depender mucho de cómo se arme el personaje De hecho, hay muchos que dicen que ser Sangre Débil ya es la maldición en sí Lo que se puede notar acá es la posibilidad de dejar de ser Sangre Débil Si uno de estos le hace diablería a un vampiro de menor generación Pasa a ser un vampiro de ese clan, absorbiendo todo lo que el otro es también hay que notar que la luz del sol no le molesta mucho y que el rubor de la vida está siempre prendido y su poder es igual a su humanidad. Calculamos fuerza de voluntad, salud y buscamos una buena imagen para Laura. Y listo, ya está. Tenemos la hoja de personaje. Estar en el escalón más bajo de la sociedad es difícil, pero los sangre débil no están desarmados. Gracias a su alquimia y otras herramientas pueden escalar, ya que para arriba es el único camino que les queda. La pregunta del día para ustedes es, ¿de todos los planes que vimos y líneas de sangre, cuál les gustó más? Yo tengo que admitir que me encantaron los Nosferatu y que los sangre de con la quimia suenan re cool. El video que sigue es lore y contexto para vampiros. Así que suscríbete al canal para no perderte Nos vemos en el próximo video.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 Ahora sí, vamos a los loopers. ¿No tenemos un sinónimo? ¿De entre? Claro. Es una preposición, León. No me importa. Hay una cantidad limitada de preposiciones. No hay alguna que sea una palabra diferente, pero sí, sí que es lo mismo. ¿Sabes a a ante, en entre. <risa> uh, yo me, me acuerdo me hicieron aprender las maderas, preposiciones de memoria. A a entre, a entre. ante. A, okay. ante. Bajo. Contra, de, desde, hasta, para, por... Te olvidaste en y entre. Según, sin, sombre, atrás. No sé cómo recordar eso. <risa> Ahí tenés no. que... <risa> Qué información valiosa, chicos. la verdad. Yo una pistola y le voy decímelos, decímelos todos. Y yo voy a decir, ¡ay, ya te lo digo! No quiero vivir con ese miedo en mi persona. <risa> día te va a salir una trivia de preguntados <risa> La última pregunta del millón de dólares va a salir de No, sí, sí claro porque... ¿Cuáles son las últimas tres preposiciones? Y vos decís... Melchor, Gaspar y Baltasar <risa> ¿Qué tan fácil es para un sangre débil escalar? Muy difícil tenés que alimentarte de otro vampiro para... La cosa es así Vos por ser sangre débil ya hay un estigma social hacia vos entre los otros vampiros Si vos lográs... Eh, comerte a alguien de otro clan y dejar de ser sangre débil tu estigma va a quedar ahí, digamos vos fuiste sangre débil en algún punto Ahora... Si vos le hacés alegría a otro, otro clan tenés que tener permiso para comértelo Generalmente esto se lo ofrecen los lores vampiros Dicen, che, ese chabón, casa de sangre es ese chabón Casa de sangre es A este lo pueden matar, hagan lo que quieran, está todo bien Entonces viene un lobo vampiro A un tipo, un sucucho de sangre de él dice, che, fulano Está apto para que hagan lo que quieran Vayan Y van todos como carne de cañón a tratar de matarlo sí. Si lo logran matar Alguno se lo come, se puede transformar Pero la estima social les va a quedar siempre No van a ser líderes de la camarilla Jamás, pero bueno Tampoco van a ser el que vive en un callejón con una olla, digamos, y mezclando nafta. <risa> el entre ya me ahora me está claro, ahora es una X. Ay, estúpido entre. <risa> Encima acá está escrito entro. <risa> <risa> Vos revisás el guión. Man, yo no te corrijo todos los errores garrafales de, de ortografía que tenés ahí. Yo lo escribo así. ¡De bendición! Acá Pero la S al final de las oraciones no existen. Está bien, está bien. Que, que terminemos con el mito de las S al final de las palabras. Voy, voy a decir la Z invertida. Tu vieja es una Z invertida. O le tenemos cinco. ¡Los rasgos! <risa> ¡León! ¡Te lo represento! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡León! ¡La no milagra! <risa> ¿Te pensás que nacimos ayer? Que no hace dos años que estamos haciendo esto Que no te conocemos Cada vez que querés Pero optar ¡Y encima! ¿mirón? Y me siento, te digo? no hay nada más. Tenía que intentarlo No, no, no pero yo sé me quedé sin dinosaurio Ahora me quedé el shuriken uh, el pica Pasame el Lo intenté vamos a no, volví el shuriken. Perfecto. El shuriken dinosaurio. No el otro shuriken, déjame bueno. mostrarle a la... Este es el shuriken dinosaurio. Mira el luz? el luz? ¿tú ¿Eso fue un pan con mi nombre? Sí. No. Pero voy a decir que sí. Pero ahora, digamos, tengo una conexión más para panificar tu nombre.